Buenas tardes, soy el Padre Diego Alejandro Porra Rodríguez, director espiritual del Seminario Mayor de la Etapa Discipular. Voy a compartir con ustedes el tema del de Domingo de Ramos como inicio de la Semana Santa o la Semana Mayor. Y en este domingo, que como ya les había mencionado, es el Domingo llamado Domingo de las Palmas o Domingo de Ramos, tiene también un nombre más antiguo, que era el, de, el Domingo de la Pasión del Señor. Este domingo la Iglesia conmemora eh, la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén esta es la primera parte de la celebración que tenemos el domingo esta celebración de la de la conmemoración de Jesús entrando a Jerusalén eh, hay que buscarla en los documentos ¿verdad? o en las tradiciones antiguas de la misma liturgia de Jerusalén para eso contamos con un documento a aproximadamente del siglo cuarto eh, algunos dicen que era una monja, otros dicen que era una eh, persona o una señora adinerada que tuvo una, un viaje a Jerusalén y a Tierra Santa y ella nos comparte en un itinerario que se llama el itinerario de Egeria o el itinerario de Eteria la liturgia que ella le llama de la Semana Mayor en Jerusalén y entonces ella nos habla acerca de esta procesión que dice ella, comienza en el Monte de los Olivos, eh, comienza con el Obispo, con los presbíteros, y con todo el pueblo reunido ahí, alrededor de, la, de las cinco de la tarde, comienza esta procesión. Se lee lo que ahora leemos nosotros, este texto, que, que viene pues, eh, en, los, en los evangelios, tanto del, de los evangelistas, eh, Mateo, Lucas y Marcos acerca de esta, de esta entrada de Jesús en Jerusalén, es importante señalar este, esta eh, entrada triunfal pero entrada simbólica de Cristo, ¿verdad? entrada tri, eh, triunfal porque entra como rey y simbólica porque utiliza un simbolismo que ya está contenido en las profecías antiguas, Cristo entra a Jerusalén como rey entra a Jerusalén también como Mesías y entra a Jerusalén citando o el evangelio cita esta profecía de el profeta Zacarías en el capítulo 9 versículo 9 donde dice díganle a la hija de Sión y aquí que tu rey viene apacible montado en un burro en un burrito hijo de Aníbal de yudo es decir el simbolismo de la entrada de Cristo en Jerusalén montado en un burro se remonta a esta profecía del profeta Zacarías y bueno todo el simbolismo de, del rey que viene y que, y que entra por la puerta de Jerusalén que entra a tomar posesión de, del templo verdad eh, es el simbolismo de Cristo que haciendo su, su entrada triunfal viene a cumplir pues con su misión con su misión que es la redención de la humanidad dice, este, dice la, la, la, la antífona antes de, de la bendición de palmas, misterios de la pasión, muerte y resurrección que comenzaron con su entrada triunfal en Jerusalén. Pues esta es la primera parte, ¿verdad?, de la, de la liturgia de este día. Después de la bendición solemne, eh, pudiéramos decir, llega un momento de júbilo, es decir, un momento en el cual, eh, recordando la, los cantos de los niños hebreos, recordando la la agitación de las palmas de las personas, pues la comunidad cristiana también tiene esta, esta, esta celebración, con mucha devoción y con mucha fe, compran sus palmas, algunos llevan sus palmas de la, del campo, ¿verdad? Y para ello, este, agitándolas, pues aclaman como los niños hebreos a, a Cristo, en su entrada triunfal aclaman al, a, con cantos, ¿verdad? Los niños hebreos cantaban, Osana, hijo, Osana al hijo de David, bendito el que viene en nombre del Señor. Bien, la, el directorio para la piedad popular hace una exhortación, ¿verdad?, a que estas palmas que se bendicen ese día, pues que tengan ese simbolismo, el simbolismo de, la, de, la, de Cristo o de la victoria de Cristo y que se, se evite eh, en todo lo posible que estas palmas sean una especie como de amuleto, ¿verdad?, que, que las palmas tengan el, el el significado, pues, de la... De la victoria de Cristo y que sí, se pongan en un lugar adecuado y en un lugar este, digno de nuestra casa, pero todo esto alejado de, de otro tipo de, de representaciones, ¿verdad? Sea de amuleto, sea de para alejar, como dicen en el nuevo momento, los malos espíritus, ¿no? Más bien, el significado de la palma es el significado de la victoria de Cristo. En la segunda parte de la celebración de todos los todo ramos, pues es propiamente dicho, ¿no? La limurgia ya de la santoniza. Una vez la profesión eh, de las palmas y la, la entrada eh, al templo, se inicia la Santa Misa. Este, esta celebración tiene el nombre de la, de la, del domingo de la Pasión del Señor. ¿La Pasión del Señor por qué? Porque las lecturas que vamos a escuchar durante esta, durante esta Misa pues tienen todo ese simbolismo. La primera lectura, pues tomada del libro del profeta Isaías, de donde se narra uno de los tácticos del Cielo de Yahvé, seguido del Salmo 21, con esas palabras que al momento los, los evangelistas ponen en los labios de Cristo en la cruz. Los Dios mío, Dios mío, que me has abandonado? Después la segunda lectura, que es, es tomada del de apóstol San Pablo, la Carta de los Filipenses, donde habla de la pasión de Cristo y también de la glorificación que, que Dios hace, Cristo por su obediencia. Y concluye esta liturgia de la palabra con la lectura larga, como la de Crónica de la Pasión del Señor, en la cual intervienen tres personajes para darle de crearse de una teatralidad, pero una teatralidad que intenta eh, atrapar al, al oyente, al oratorio, ¿verdad?, en esta emoción de la pasión de Cristo. Donde se. Eh, se participa de una manera viva donde participa interactuando nuestros tres personajes el cronista, el pueblo y Cristo y donde a través de esta lectura la Iglesia intenta que la comunidad que la cristiana este, experimente sí, los sentimientos de compasión los sentimientos de amor de Cristo hacia la humanidad hacia interior, pero también eh, sentimientos de arrepentimiento ¿verdad? y sentimientos de, de querer acompañar a Cristo en su pasión. Después, digo que ese es la, la, como un momento central, no decirlo así, de la liturgia de la palabra de la lectura de la, de la pasión del Señor. Y después, como de costumbre, pues, se continúa la celebración de la Santa Misa. De tal manera que eh, esta celebración, tanto la celebración o la procesión de las palmas y la celebración de la Eucaristía con la pasión del Señor forman un conjunto ya único de este, de este día y el sentido y el simbolismo como ya lo hemos empezado la victoria de Cristo que sube a Jerusalén que sube como Mesías, que sube como Rey eh, cumpliendo todas las profecías del Antiguo Testamento y que culmina su misión en Jerusalén con su pasión ¿verdad? consultación y después la conclusión en, en el domingo próximo con la resolución.